Te saludo nuevamente desde Crescante y hoy te voy a compartir un ejercicio que vamos a estar realizando a partir de este momento y que tiene que ver con la interpretación de planos donde podemos ver qué vamos a hacer realmente lo que vamos a hacer es un eje sencillo eh, con ciertas características que nos van a permitir generar planos paralelos para la construcción de esta ranura recta, un eh, corte revolucionado en esta ocasión y algún tipo de chaflanes para poder construir este objeto. Entonces voy a dejar de compartirte de pantalla y voy a compartir en este momento el Solidworks y a partir de ahorita vamos a trabajar con un archivo pieza y a partir de esta generación del archivo pieza voy a cerrar la el ejercicio que estaba en pantalla y vamos a abrir un archivo pieza y lo primero que vamos a hacer es un cilindro de diámetro 30. El cilindro es de diámetro 30. Entonces, para extruir un cilindro, simplemente seleccionamos la opción de extruir, plano alzado. Vamos a seleccionar el círculo con centro. Vamos a extender el círculo. Le vamos a dar cota inteligente. Vamos a poner el valor del, del círculo. que Le vamos a poner 30 milímetros de diámetro. Ya que tenemos ese valor de 30 milímetros de diámetro, le damos a aceptar. Nos salimos del sketch. Y extruimos 85 milímetros. Yo creo que no en plano medio, sino hasta una profundidad específica, 85. Puedes hacer hacia adelante, lo puedes hacer hacia atrás, no importa. Vamos a hacerlo hacia atrás en este momento. Y ya tenemos eh, nuestro eje principal. y Nos pide que hagamos unos chaflanes aquí dentro de la opción de redondeo. Podemos seleccionar, generar chaflán y tomar este vértice como elemento. Y este otro vértice también como elemento. Y nuestro chaflán va a ser de 2 milímetros, 2 milímetros a 45 grados. De esta manera tenemos ya aquí el, este, el chaflán. Podemos calcular y medir que estemos siendo coherentes con lo que dice. Y nos dice que el perímetro es de 81 punto y tantos. Vamos a ver si nos deja medir. diámetro 26. Entonces tengo que corregirlo porque el diámetro es 28. Entonces ten, déjenme editar la operación y el diámetro, el, del, perdón, la distancia del chaflán es 1. Y ahora sí le damos a aceptar y ya tenemos nuestra eh, ejercicio. Yo lo había calculado mal, ahora sí ya tenemos el diámetro de 28, ya tenemos nuestro chaflán respectivo. Ahora vamos a hacer una operación de corte de revolución, corte de revolución sobre el plano que está a la mitad, que en este caso puede ser el planta o el vista lateral. Vamos a tomar el vista lateral y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un arco con centro, el centro va a tocar esta orilla. Y, ojo, aquí este de alguna manera, vamos a ponerle deshacer y vamos a poner de nuevo cortar, extruir a, plan, a partir del plano alzado. No es cierto, perdónenme, del plano alzado no era, era corte, extruir, corte a partir del plano vista lateral. Y ya que estamos en el plano vista lateral, vamos a hacer un arco con centro. Nos vamos a ir para este lado y vamos a buscar que lograr hacer este trazo. Ya que tenemos ese trazo hecho, voy a poner una línea que pase por la mitad. Le vamos a dar un redondeo de radio 5. Y posteriormente vamos a ponerle una distancia de la orilla del chaflán con respecto a este punto de la orilla, de 15 milímetros, 15 milímetros, no olvides hacer una línea constructiva, porque como es corte revolucionado, requerimos una línea constructiva, ahí está mi línea constructiva, y ya me salgo automáticamente, y le doy, eh, híjole, me puse en cortar, extruir, me equivoqué yo, entonces le voy a poner tache, me va a salir del sketch, afortunadamente puedo guardar mis sketches y ahora sí le puedo poner corte de revolución. Selecciono el bosquejo, ya se selecciona automáticamente el eje y me da una aceptar corte. Y ya tengo el corte revolucionado. Finalmente yo tengo que irme a operaciones de croquis, geometría de plano y voy a seleccionar mi plano es el plano planta y voy a colocarlo a una distancia puede ser de 30 ¿Sí, de 30 milímetros no es cierto no, no de 30 vamos a ponerle 15 milímetros prácticamente va a ser un plano que es tangente a la orilla y le damos a aceptar y ya que tenemos ese plano vamos a hacer un extruir corte sobre esa cara y vamos a hacer una ranura recta. Esa ranura recta va a ir posicionada en esta dirección. Un clic, dos clics y tres clics para la apertura. La apertura me va a decir que es de 6 milímetros. Ya tenemos 6 milímetros. Eh, eh, la medida me dice que son 24 milímetros de, de largo. Y la distancia con respecto a esta orilla... Con respecto a esta parte, pues la distancia son 23 milímetros, 23 milímetros. Y ya estamos posicionados sobre el objeto, 23, 24 y ya lo tenemos posicionado. Vamos a cambiar y vamos, como es corte extruido, vamos a darle una profundidad que me está marcando que es de... 3.5 milímetros, 3.5 milímetros, ya que lo tenemos colocado, le damos a aceptar y ya tenemos eh, el plano, ocultamos el plano y ya tenemos nuestro objeto. Simplemente voy a revisar esta extensión que me comí 15, entonces es de 110, de 100, perdón la extensión con razón yo me sentía un poquito raro de cómo veía yo el objeto pero al final ya tenemos el objeto podemos editar material y podemos ponerle un acero al carbón eh, que no está aquí entonces le ponemos editar material y buscamos un acero comercial, déjenme ver que salga ya la opción, un acero comercial, eh, vamos a meterle un A36, aplicar y cerrar. Y ya con eso terminamos nuestro ejercicio, si te gustó el video dale like y compártelo para que generemos mayor comunidad. Nos vemos en la próxima, gracias.